Andáis por, ahí por ahí, si queréis sumaros. Vamos a empezar con un debate abierto que, como habréis visto, bueno, lo leo para los que os incorporáis a lo mejor nuevos. El título que le hemos dado es ¿Cómo ayudan las palabras a crear el mundo en que vivimos? La idea es que sea participativo y que todos estemos aquí un poco implicados. La propuesta que hacemos un poco es eh, sobre la importancia del lenguaje y la comunicación medioambiental para crear y cambiar realidades. La palabra ecocidio, por ejemplo, se ha irrumpido en la narrativa global como un término nuevo para definir el grave daño a la naturaleza. Pero de qué hablamos realmente cuando usamos conceptos que ya hemos asimilado, como por ejemplo Revolución Verde, que eso es un día sostenibilidad o recursos naturales. ¿Se corresponden estas palabras con la realidad que describen o la vacían de significado? Ese es un poco el ejemplo de lo que queremos hablar hoy y para eso tenemos por aquí a Maite Mongo y a Marcos Parejo, que seguramente ya todos conocéis a las dos pero os presento un poquito. Maite es directora de la campaña Estope Cocidio en lengua hispana. Es licenciada en Derecho, escritora, marinera, profesora. Está especializada en ética ecológica, sostenibilidad y educación ambiental. Y bueno, tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos humanos, paz y medio ambiente con muchas organizaciones. Y María Cruz Parejo, que todos la conoceréis por el programa del Bosque Mercado licenciada en periodismo, máster de Radio Nacional de España y coautora del libro Comunicación Audiovisual y ha trabajado pues, en muchos programas de radio y televisión y desde 2008, está a tiempo completo en Radio 3 eh, y desde 2012 directora del programa de los que he habitado la misma cadena. Así que os dejo con ella. Eh, aquí estéis todos ahí. Chau, chau. La, mucho mejor. Hola, buenas tardes, pues bienvenidos a todos y todas, como ha dicho mi compañera Úrsula, esperamos que pueda ser esto algo participativo. Nosotras lo que vamos a hacer es poner eh, algunas cosas aquí como encima de la mesa para compartir y eh, seguramente esperamos que salgan muchas más palabras más de las que nosotras proponemos, a las que tenemos que prestar atención. Eh, decía Ursula K. Eh, Le Guin, que el poder del capitalismo parece insoslayable, como antaño el derecho divino de los reyes. Sin embargo, el ser humano puede resistir al poder, alterarlo, y la resistencia y el cambio tienen a menudo su inspiración en el arte y, especialmente, en el arte de forjar palabras. Así que en esto estamos. Y para empezar, pues eh, yo traigo, como no, aquí una palabra que es nueva eh, relativamente, que es la palabra ecocidio. La palabra ecocidio, hasta hace muy poco tiempo, nadie nadie la había oído, aunque se utilizó por primera vez hace ya 50 años en un foro internacional, fue Olof Palme el que la utilizó. Eh, sin embargo, es una palabra que, eh, aunque es muy joven, ha irrumpido en el vocabulario mundial. Y ahora mismo, cuando ocurre un gran desastre medioambiental provocado por la actividad humana, todo el mundo dice es un ecocidio. Se está produciendo un ecocidio en el Arco Minero de Venezuela, se está produciendo un ecocidio en el Mar Menor de España, se está produciendo un ecocidio... ...en las selvas del sudeste asiático, los llamados bosques paraíso, etcétera, etcétera, etcétera... ...en los mares, en la atmósfera, que se llama cambio climático o calentamiento global... ...que es una cosa que ahora, eh, de, la, de la que ahora hablaremos. Entonces yo, pues es la primera palabra que pongo como ejemplo de que el vocabulario, eh, el lenguaje... ...es una cosa en constante evolución y que no nos tiene que dar miedo el introducir palabras nuevas para realidades nuevas porque lo que hace el lenguaje es adaptarse a la realidad y la realidad tiene que adaptarse al lenguaje ¿no? ¿Cómo ayudan las palabras a crear el mundo en que vivimos? Ya la elección de este título eh, llevó un poco su tiempo, su reflexión Creemos yo profesionalmente eh, sé lo importante que es cómo nombrar, cómo poner nombre, no solo para seducir, sino para que la persona que lo escucha, lo que le estás... es una propuesta, ¿no?, de reflexión, de pensamiento, un punto de partida, para que esa persona eh, seduzca, para que te escuche, para que te lea, para que te atienda, pero a la vez que venga eh, todo el imaginario, todo, todo ese... Eso, esos recuerdos esa acumulación de, de praxis, todo lo que ha vivido, para que en esa interacción, cuando tú haces una propuesta, podamos crear algo, algo nuevo o cambiar algo viejo. Y en este sentido, nosotras no vamos a hablar de filología, ni de lingüística, ni de pragmática de la recepción realista, ni de sintaxis. Estamos hablando sobre todo de cómo eh, ayudar. A crear el mundo en que vivimos desde el punto de vista de nuestro activismo ecologista y, y ecosocial y por pues, todo lo que sabéis. Yo me quiero saltar una palabra, quiero ir a, a Medio Ambiente. Eh, Pedro Cáceres es un periodista ambiental. Nos dijo hace 10 años, eh, cuando empezó el programa, así un poco como su particular activismo, que a él no le gusta decir la palabra medio ambiente, que a él le gusta decir el ambiente entero. A veces, esto caló en la audiencia del bosque muchísimo. Lo empieza Ya lo he oído en sitios inimaginables y lo apuñó Pedro Cáceres en el bosque habitado ¿Cómo puede tener recorrido porque nos representa alguna duda, alguna inquietud, alguna necesidad que tenemos? ¿Viene alguien y acuña algo que se acerca más a lo que nosotros pensamos y que sería muy largo de explicar? Ambiente entero, con dos palabras, sabemos que a lo mejor lingüísticamente no es correcto, pero sí que la idea a la que nos lleva la reivindicación es muy, muy eficaz. ¿Enlazo con una cosa? Sí, enlazo a tú, porque me, me voy a enrollar y queremos hablar de muchas palabras. Eh, aquí yo estoy segura de que todas las personas que estamos aquí queremos proteger el medio ambiente. Y hay una frase que decimos que es muy común decir. Es, los seres humanos estamos destruyendo el planeta. ¿Verdad que es muy común? Bueno, pues yo lo dije una vez delante de una chamana y casi me comen. Y me dijo, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con las palabras que lanzamos al viento. Porque las palabras no se quedan ahí al lado de nuestra boca. Viajan. Nosotros, menos mal, los seres humanos no tenemos capacidad para destruir el planeta. El planeta va a seguir dando vueltas durante miles de millones de años, estemos los seres humanos aquí o no. Lo que estamos haciendo... Lo digo para, para, también para educarnos, yo soy la primera que me tengo que educar. ¿no? Eh, lo que estamos haciendo es destruyendo la vida del planeta tal y como la conocemos. Ni siquiera estamos destruyendo la vida porque no tenemos esa capacidad, menos mal. Entonces, cuando hablemos de qué es lo que estamos haciendo los seres humanos, yo propongo, digamos eso, estamos destruyendo la vida tal y como la conocemos. ¿Qué os parece la propuesta? Seguro que es sostenible, es una, persona, es una palabra que empezasteis a utilizar hace 20-30 años, porque era la adecuada para empezar un cambio de filosofía, un cambio de mentalidad, una dirección que tomar y ahora es una palabra que a todos os chirría, que ya no la creéis, que está totalmente pues eso, muy mal, ¿cómo se dice cuando.? Eso, manida. eso, eh... malida. Sostenible es de esas palabras, ejemplo, sostenibilidad, donde el propio sistema genera una palabra para hacernos creer que, que no es tan peligroso y que lo están haciendo bien para enmascarar. Luego hablaremos de gringos, no estamos hablando ahora de eso. ¿no? Eh, viene de la palabra sostener. sostener. Pero ¿qué estamos sosteniendo? A lo mejor estamos sosteniendo el sistema, que es lo que suele estar al final de todo esto. Eh, según el informe Brundtland de 1987, la sostenibil sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones para sus propias necesidades. Pero bien, cuando se excede el límite de la sostenibilidad, es más fácil, y aquí viene, cuando se ha utilizado, ahora está siendo sustituido por otras palabras porque está ya, está muy manida como decíamos, cuando se excede el límite de la sostenibilidad es más fácil seguir aumentando la insostenibilidad que volver a ella. Es una palabra trampa. ¿Alguien tiene algo que decir sobre la palabra sostenible? Bueno, qué podemos decir sustentable. Vale, podemos decir sustentable. ¿Qué os gusta más? ¿La palabra sostenible, sustentable? Sostenible. Mi compañera, vos más Y No me quiero extender. Sostenible es una palabra base en el ecologismo y en el movimiento verde desde hace más de 40 años. Y ahora se está poniendo de moda y lo están deformando, igual que están deformando los principios ecologistas. Que no se basa solo en palabras, en palabras estrof, huevas muy bonitas, sino en verdaderos principios y que el protagonismo, hoy a lo otro, no sea nosotros, nuestra cara fabulosa, nuestro grupo, nuestro todo, sino todos los seres vivos en el planeta Tierra, la madre Tierra, que nos estamos cargando. Y sí, cuando estamos cargando los seres humanos, con toda la podredumbre echamos el Si luego seguimos hablando, no, no os quiero entretener más, pero sostenible es súper importante. Tienes toda la razón. No, no es una palabra trampa. No, una palabra trampa en el sentido de quien la está utilizando por sus intereses, no por los ecologistas. Es que él quiere. Una apropiación del cargo. Exacto. Claro. Aquí de lo que, lo que queremos es eh, el ver cómo una palabra puede usarse de muchas maneras y cómo se puede vaciar una palabra de su verdadero significado. Eh, yo hace poco en un encuentro de escritores oí una metáfora que me encantó de qué es lo que hace el sistema con las palabras. Eh, es como hace la comadreja cuando ve un huevo. La comadreja lo que hace es que le hace un agujero muy pequeñito al huevo y extrae el contenido entonces, la cáscara está intacta, parece que el huevo está lleno, pero el huevo se ha quedado vacío y es solamente la parte que lo recubre. Entonces, eh, lo que hace el sistema es que se apropia de palabras y les cambia el significado. La palabra está ahí, pero el contenido de esa palabra está vaciado. Eso es a lo que, a lo que vamos. Entonces, eh, yo me quedé... Eh, Hace unos años, eh, a mí un profesor de la universidad me dijo de dónde venía el término sostenible, de los años 70. Una cumbre que hubo de países iberoamericanos para tratar los problemas que tenían entonces, que ya veían que tenían muy graves de medio ambiente en Iberoamérica. Y entonces, en el resumen final de esta reunión, querían poner que eh, tenían que irse hacia sociedades que fueran más ecológicas. Bueno, pues entonces estaba Henry Kissinger en el gobierno de Estados Unidos. El gabinete de Henry Kissinger forzó a un cambio y a introducir la palabra sostenible ahí. Es decir, las la, la sociedades no tienen que ser más ecológicas. No, no, no hablamos aquí de ecología, que significa poner la lógica en nuestra casa. Eso significa ecología. No, vamos a hablar de sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad... Es cierto que tenemos que ser más sostenibles en el sentido de que utilizar solo lo que necesitemos, etcétera, etcétera. Pero de ahí a lo que se está haciendo, que es utilizar la palabra sostenible para sostener el sistema, porque todo es sostenible, es desarrollo sostenible, crecimiento sostenible, todo es sostenible. ¿no? Entonces, no, esto es una apropiación indebida de una palabra. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que buscar alternativas. Entonces, ha dicho Concha, una alternativa sería sustentable. Ahora mismo se habla mucho de próspero, thriving en in inglés también. Yo no sé si lo ha puesto el sistema. Eh, en inglés queda mucho mejor que en español, ¿no? Pero se habla ahora de que no, hay que ir hacia, so hacia sociedades prósperas. Porque la prosperidad es, significa que va a estar bien para todos, todas, todos los seres vivos, ¿no? La forma de aniquilar una ideología, una filosofía, es apropiarse de su palabra y darle otro sentido. Pasa con muchos iconos, como banderas, como muchos arquetipos, como muchos símbolos, sobre todo. Entonces, a lo mejor la lucha está en que nosotros defendamos el origen de la palabra, pongamos en valor. Requiere un esfuerzo mucho más grande en la práctica diaria, en la praxis diaria, en las conversaciones, en todo diálogo, pero como tú has hecho exactamente. Lo que... Yo recibo notas de prensa todos los días de empresas enormes que me dicen que todo lo que están haciendo es sostenible. Y lo dicen así. Y es ecológico. Y es maravilloso. Entonces, a lo mejor toca reivindicar ir a la pureza de las palabras. Y esa es la lucha, claro. Eso es. Bueno, si no lo digo de miedo Espera, espera, espera. Así ...que justamente lo que estamos comentando... ...de sostenible, ecológico y demás... ...en el, la región de Murcia... ...la lucha que estamos llevando con el más menor... ...el gobierno regional utiliza... ...ecología sostenible de precisión... ...que sigue siendo la agricultura industrial... ...no, pues tenemos que ir a la agricultura ecológica... ...eso está regulado por la Unión Europea... ...y sabemos lo que es, tiene unos controles... ...y demás, y también otro sustituto... ...para el tema del sostenible... En, ...en el sentido positivo... El, aquí en el más menor sería la personalidad pública sujeto de derechos. O tocar derechos a los... A los ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, yo, yo no es que... No, yo creo que lo importante no es, como, es que el sistema altera, altera la, el significado de las palabras utilizando las mismas palabras. A mí en el fondo las palabras me importa un poco, lo que me importa son los significados. Entonces yo prefiero que, un, que un, una palabra que esté mal utilizada se le amplíe el significado que quiere decir. Yo cuando oigo el sostenible siempre me ha parecido compatible mínimamente o razonablemente desde el punto de vista ecológico. Y eso para mí siempre va a seguir significando eso. Por mucho que, que le quieran dar otros matices a la palabra sostenible, entonces también para que, que no se tiene por qué cambiar nada. Simplemente de definir o, o, o aclarar más a lo que, está, lo que estamos diciendo. Porque si nos ponemos a, a buscar palabras en el diccionario, pues claro, podemos llegar a cualquier aberración ¿no? Con gramatical desde entrada. Y luego, pues eso, a manipular e incluso sin ser muy consciente. Yo creo que es, se trata de matizar el significado de las palabras. Entonces pues, para mí, porque claro, aquí yo creo que está planeando otro concepto, porque lo importante son los conceptos, los significados, no, no las palabras. Aquí hay otro concepto que, sobre, que planea, pienso yo, como contraposición a este, que es el de crecimiento, que también muchos ecologistas radicales ¿no? ahora que termino pero sobre todo desde el punto de vista económico de crecimiento efectivamente el decrecimiento es lo más sostenible que hay por supuesto pero claro ya sería otro de los temas. pero lo no, saco a colación para que no nos engañemos y nos enredemos con las palabras y vayamos primero al significado y al contenido que es lo más importante Pasamos a otra, a otra cosilla para no, porque hay tantas cosas para ver que ya no hemos dado vueltas que está muy bien porque de eso se trata, de verlo de distintos ángulos. Eh, voy a hablar de la palabra recursos. Una, una persona muy querida mía eh, lo oí un día muy muy enfadado porque decía recursos humanos, recursos humanos no somos recursos humanos, somos personas. Y es muy cierto, si os fijáis, antes las empresas tenían el departamento de personal, ahora no, es el departamento de recursos humanos. Las personas hemos dejado de ser personas para ser recursos. Si esto lo extrapolamos a la naturaleza, resulta que a la naturaleza ahora le llamamos recursos naturales. Hemos cosificado la fuente de la vida. Entonces, eh, aquí también ha ocurrido una cosa muy curiosa que ha sido una evolución del planeta una, evolu perdón, una evolución del lenguaje eh, que ha ido traído también por la evolución del sistema socioeconómico en el que vivimos porque cuando yo era pequeña no se hablaba de recursos naturales que tiene un país se hablaba de materias primas en tal sitio hay tales materias primas tal... y una materia prima que es una cosa que está sin tocar por la mano humana en la naturaleza tal cual pero eso no interesaba se ha puesto ahora recursos naturales. Entonces yo os animo, ay, ay, yo os animo a que dejemos de hablar de recursos naturales y lo cambiemos por bienes naturales, tesoros naturales, naturaleza, materias primas, recuperemos esa, esa palabra, ¿no? esa, esa expresión, materias primas, pero no hablemos de recursos naturales por el tema de que no cosifiquemos ni pensamos que lo podamos man, manipular, ¿no? Bueno, me alegra oír la palabra tesoros porque llevamos ya cuarenta y pico años con las campañas de que la naturaleza es sagrada y es un tesoro y una joya y antes en los estanes que teníamos aquí nuestro pequeño grupo ecologista, la mayoría de los grupos ecologistas se reían porque nos poníamos de luto y hablábamos de la joya y que era un tesoro, el planeta tierra y la mal de tierra, que nos llamaba la empatía y la humanidad parece que ahora se pone de moda, me alegra muchísimo escuchar esta palabra tesoro en el recurso, porque toda la, toda la naturaleza que tenemos es absolutamente sagrada, absolutamente una joya y un tesoro a conseguir. Mira, me gusta, que, que me gusta mucho esto, embargo, es esto que ha dicho de recursos, porque efectivamente, la palabra recursos no sé exactamente el significado de la la Pero viene de recurrir, lógicamente. Recurrir que es? Es transformar algo. O sea, yo recurro a algo que para un fin determinado significa algo de Entonces, al dar recurso, efectivamente, lleva implícito ya una intención interior, que es querer transformar algo natural y convertirlo en otra cosa. Especialmente en el caso, muy aceptable en el caso humano la palabra recursos me parece muy muy deshumanizado es un humano fuéramos objetos que nos utilizan para otro tipo. en todo caso somos nosotros los que seríamos y nosotras un recurso de la propia naturaleza seríamos estamos dentro de la naturaleza, somos parte de ella y a lo mejor es la naturaleza a la que tiene que recurrir a todos los seres vivos para crear las interacciones, conexiones pero los astros. Nuestra conexión es diferente. Nuestro alimento nos nutre de verdad. Bueno, eso lo quería decir. Voy, a, voy, a, voy a seguir con lo que has dicho porque eh, también una vez vi una cosa muy curiosa y es que a una líder indígena le dijeron, es que vosotros los, los indígenas sois parte de la naturaleza. Y entonces ella dijo, no, nosotros no somos parte de la naturaleza, nosotros somos naturaleza, pero vosotros también sois naturaleza, todos somos naturaleza, lo que pasa es que nosotros nos hemos como desconectado, ¿no? Porque vivimos en ciudades, porque hemos perdido esa conexión, ¿no? ese cordón que nos unía, estamos con nuestra madre, la pisamos, la bebemos, la comemos, la respiramos, pero no la reconocemos, ¿no? Entonces, nosotros somos naturaleza. También esto es algo que deberíamos de incluir para, para meterlo dentro de nosotros mismos. ¿no? Eh, con respecto a que es una joya, es un tesoro, yo creo que más que nada es un regalo. Es un regalo y qué curioso que a los regalos también se les llama presente. Porque presente es el regalo que tenemos. Vamos, de naturaleza, eh, en el que estamos incluyéndonos al ser humano también. Vamos a pasar a otra palabra yo creo, porque si no, ¿no? Os dejo la reflexión del indio High Hype no sé qué hoy, que era que al final de todo, naturaleza es lo único que queda, es la única verdad. Bueno, vamos a ir con una palabra difícil, complicada, por lo menos a mí. Me tiene mareada, a, a, todos, a todos y a todas nosotras, pero puedo hablar por mí. Greenwashing, washing. Vale, lavado verde. Yo estaba hablando antes con Maite, eh, mucha gente propone ecoimpostura, impostura de impostor. Eh, ¿quién, la mayoría de vosotros, aunque sea solo como consumidores y consumidoras, habréis sido objeto de posible pre si lo estáis siendo eh, a la hora de, de consumir, eh, de comprar pero no os podéis imaginar cómo es para los medios de comunicación tú puedes intentar ser lo más íntegro lo más, la más íntegra en la medida, por lo menos equivocarte sin querer pero no sin haber investigado, haber testado y aún así ...está por todas, por todas, por todas partes... ...es una práctica que han asumido todas las empresas... ...es una práctica, os diré, las plantaciones... ...yo, por ejemplo, me he mucho tiempo a hablar... ...de que hay que plantar, plantar, plantar... ...debo recibir todos los días... 8 10 propuestas de nuevas plantaciones... ...y al final de todo eso, la mayoría son empresas con grupos de voluntarios de ciudadanía que van a plantar mil arbolitos, 500 arbolitos de vivero, se hacen la foto y nadie va a regar eso en seis años, se ha hecho un gasto de arbolitos de vivero, se ha, ido, se ha movilizado un montón de gente para la foto y al final eso no llega a árbol en la vida. Eso es el Greenwashing, vamos a hacer una plantación yo, vale, vale, yo cubro esta noticia, pero dentro de seis años. A ver si habéis regado, si la habéis hecho crecer. Está por aquí arriba la rama, que sabe mucho más de mí. Está ahí Nacho Blanchard López. Y, y eso pasa con el gringo Es una práctica. Eh, nos presentan las cosas para que, por lo menos a mí como periodista, para seducirme. Oye, que vamos a hacer tal cosa que es como a ti te gusta y yo, espérate porque yo no doy noticias de actualidad que son muy peligrosas déjame que hable con mi gente, déjame que ver cómo te desarrollas pero claro, eso no lo pueden hacer los periodistas que están en la redacción y en una hora tienen que cubrir tres noticias entonces, la nota de prensa y un poquito más voy a, voy a aprovechar que has dicho eso porque yo trabajo con la política sindical que trabajo en una multinacional y además en planes de pensiones de empleo vigilando los fondos de inversión. Vamos a ver. Ojo con las políticas de compensación de emisiones. Ojo, uno de los mayores incendios este año en Aragón se produjo con una campaña de compensación de, de emisiones de carbono que se dedicaron a, a, a estar plantando y limpiando en una zona cuando no tocaba y además eso dime, dime cómo has compensado X años después no ahora porque ya has plantado has plantado y no ha servido para nada has consumido aguas, has consumido recursos y no vale para nada y ahora voy a decir otra palabrita ¿vale? hablando de el, el, el cloud cloud, ¿no? parece que somos muy limpios está todo el cloud, la nube ¿qué es la nube la nube son macrocentros de datos vale macrocentros de datos que consumen agua, que consumen electricidad ¿vale? y que también como usuarios digitales que somos todos deberíamos eh, tener unas reglas básicas de mejor descargarte el producto que te interese o consumirlo en streaming porque si lo consumes en streaming estás constantemente tirando del servidor de datos y dejar de mandar tanto emoticono y tanto contenido vacío porque todo eso contamina y contamina mucho y el greenwashing, llamar a los de datos cloud Parece que la nube no lleva nada más que vapor de agua. Revolución verde de Monsanto, que consistió en llenar el campo primero de motores que llevan con gasolina, cosa que antes había personas que trabajaba en el campo, se cambió por máquinas, se introdujo el petróleo, pero además y fundamentalmente la introducción de sustancias altamente tóxicas y venenosas. Bueno, eh, yo digo, esto es abrir un melón. Voy a empezar por, eh, que ha salido ya, eh, la etiqueta de ecológico. ¿Cuándo podemos considerar que un producto es ecológico? Porque claro, nos vamos aquí a la RAE. Según la RAE, eh, un producto es ecológico, eh, se dice de un producto que ha sido elaborado sin daño para el medio ambiente, la salud humana, la salud y el bienestar de los animales o la salud de las plantas. Solo pueden etiquetarse como ecológicos los productos que cumplen estrictamente las normas de producción legalmente establecidas. Y entonces nos encontramos con que vamos a una tienda, porque estamos todas muy concienciadas, entonces vamos a una tienda a comprar nuestra comida, una tienda de productos ecológicos, y nos encontramos con que, yo me acuerdo, por ejemplo, un yogur en, en Palma de Mallorca, un yogur que la leche era de Galicia, se había llevado a Alemania en Alemania se había hecho el yogur y había acabado en una tienda de Mallorca Entonces, vamos a ver ¿podemos considerar como ecológico un producto que aunque el animal haya estado muy bien cuidado o, o la planta no se haya puesto ningún producto químico sino que haya sido todo natural pero que venga de Perú ¿eso es ecológico? pues sí porque no está contaminando el Perú que no es, ¿El qué? No está contaminando el Perú. ¿no? Pero el... no está contaminando el Perú, pero está contaminando el resto del planeta. Porque ya, resulta que para traerlo de Perú, Perú hay que montarlo en un barco o en un avión y ya, todo ya. eso es contaminación, que no se cuenta. Otra cosa es la alimentación de proximidad. Entonces, Entonces Pero es, es otro término. Pero, pero es a, otro a lo término. que voy es, es: es si solamente se mira como una cosa es ecológica porque no se ha echado productos tóxicos. O es ecológica porque de verdad cuida la casa común y entonces tiene que ver cómo es ecológico desde que se planta, desde que empieza a crecer, cómo se cuida, cómo se recolecta y cómo llega al consumidor sin contaminar. Porque en el momento que se contamina para que llegue al consumidor, a la persona que la va a consumir, ya no, ya no es tan ecológico. Es una, yo, yo lanzo reflexiones, no es que yo tenga... Bueno, y tienes ¿no? eh, agroecología, consigue dar ese salto. O sea, tú, cuando estamos hablando de agroecología, ya estamos eh, eh, eh, integrando la acepción de ecológico que tú dices dentro de la agricultura. Para un campesino, un producto agroecológico, eso es así. Claro. Y es, ha dado ese... Pero agroecología es una palabra peligrosa. O sea, yo... Eh, oh, si he temido por mí mi programa ha sido por en un mismo texto denunciarme por decir no es ahora, fue hace poquitos años muy pocos, ¿eh? por decir agroecología, por decir transgénico por decir cambio de paradigma por esas cosas y por revolución agroecológica es verdad ahí es donde yo mmm, vi que perdía todo justo hubo en ese momento un cambio Político, justo esa semana una moción, una moción de censura y me salvé. Pero no existiría el bosque habitado de no haber habido esa moción de censura. Y el próximo programa yo dije, agroecología, ahora ya puedo decirlo. Es una anécdota, pero es una palabra muy peligrosa para los lobbies de agricultura que son los que firmaban aquella carta, sobre todo. Entonces quizás la, la propuesta sería, en vez de hablar de productos ecológicos, cuando hablamos de, de comida, eh, porque claro. en la ecología están muchas otras cosas, ¿no? pero cuando hablamos de comida, pues hablar de productos agroecológicos. ¿Por qué? Porque la, el concepto de agroecología, eh, además de, de estar en producir eh, un producto sano, ¿no? comida sana, Incluye otras dimensiones como es la dimensión cultural, la económica, la social y la política. ¿no? Entonces ser mucho más integrativo mucho más, es, es un término mucho más holístico que hace más caso a la realidad. En, en no solo centrarse en, un, en una cosa concreta del producto, sino ver al producto como una cosa holística, ¿no? con una mirada holística, una cosa global. Y... Yo... Yo tengo que decir algo. Tengo, tengo que decir algo, no sé. Mirad, en, en término ecológico... Vale, ya está. Aquí el término ecológico es sinónimo de biológico o orgánico. Podemos decirlo así y, y, y a lo mejor ya no nos duele tanto el que venga de otro lugar. Eh, estamos en un mundo globalizado en el que la alimentación se mueve muchísimo, lo que hay que evitarlo. Hay que evitarlo, pero no vamos a evitarlo dejando de llamar eh, biológico, orgánico o ecológico. En España se decidió al final tomar el término ecológico porque había un yogur que se llamaba bio y un zumo que se llamaba eh, biosolar. Y entonces se, se dijo, para distinguir, vamos a llamarlo ecológico. Pero ahora mismo eso ya no existe y los tres términos son sinónimos, ecológico, biológico y orgánico pero que además sea de proximidad, de temporada y, y, y sano, ¿no? ¿Y eso es la agroecología? La... La... la agroecología, por eso es tan interesante el término. Por eso lo... a veces también la gente se confunde, pero si el, la palabra ecológico engloba a todo lo demás, pues a veces la persona dice, frío. Entonces, yo que sé, que yo también leí con un lado es mejor la palabra ecológico, que o orgánico, eso en, una, en un no si mejores, eh, si mejor lo que pasa es cómo lo utilizan los productores, las empresas, en la etiquetación favor. para que tú, para seducirte, para que tú te relajes y lo compres. Es que, es que resulta que, bueno, a mejor que, puesto, es que a lo mejor en alguna de esas empresas, haciendo el green, el eco postreo, Sí. ¿Eh? han puesto en su etiqueta bio y luego lees los ingredientes investigas cómo han hecho ese yogur y todo lo demás y no es el bio ni siquiera entonces y luego otra parte otra parte ¿Pero no? ¿Pero que está súper regulado ¿Ah? súper regulado si ah, haces sí. eso cometes un delito unirte y Claro. Sí. Bio, biológico, eco, ecológico y orgánico son términos absolutamente sí. anónimos en la legislación y está súper protegido por la Unión Europea afortunadamente. Desafortunadamente, desafortunadamente... No se está oyendo, pero le está diciendo eh, que, que bio, ecológico, bio, biológico, biológico, biológico, biológico, orgánico, vale. Bio, biológico, eco, ecológico y orgánico. Son cinco, términos de la Unión Europea. Son cinco términos que recoge la Unión Europea para describir lo mismo. Que solo pueden, pueden designar alimentos dados de alta y certificados en ecológico. Que solo pueden referirse a alimentos certificados como ecológicos. Y no, y no cabe la trampa. Y no cabe la trampa. La se ha no no, no, Perdona, no. incluye ya lo de proximidad que nos decía la compañera, porque ah, falta, falta, ahí falta, está falta. la duda. Podía, pero ya, ya Yo Es que, tener... que no conozcamos la legislación vigente. Ya hay que investigar. Pero, que tener... pero tú cualidad. das por no, hecho no me... que, un ecologi... que un producto ecológico va a contemplar no, hacer, no crear tanta huella de carbono. Bueno, bueno. Lo damos por hecho. Vamos no, no. a ver, yo cuando estudié el curso, dice, producto ecológico es producto de proximidad, que no permite. No, la ley no dice eso. Bueno, ecológico es, ecológico es que no dañe el medio ambiente donde se produce a los seres vivos, a, sí, a las personas sí, que no, no lo hacen, a sí, sí, eh, sí, la naturaleza, sí. etc. Etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, era que estábamos hablando de ecológico, ¿no? Resulta que yo he leído una noticia que van a invertir en la Comunidad Económica Europea en producir productos ecológicos y Marruecos para traerlos para acá. Y digo yo, entonces no serán tan ecológicos, se los tienen que traer de barricos para acá. Y les van a poner la etiqueta, entonces no nos están engañando, no es de proximidad. Eso es lo que yo me quería referir. Sí, lo de proximidad es importante. Lo que de proximidad es, es muy importante. Que peleemos, que si sí. sí. Es fácil ponerle un vuelta kilómetros, Sí, es verdad, sí. dice que es fácil ponerlo en cuenta a kilómetros a un producto, y es verdad, solo tenemos que mirarlo. Solo hay que querer y que se registre. Lo de la huella de carbono hay que tener Como en cuenta. Como dice Caro de combate, consumir es un acto político en tu decisión está, ¿no? También. Seguimos. Que hay un término que parece que todos tenemos, estamos muy de acuerdo en lo que es, pero yo creo que no está tan claro, y es que es ecología o ecologismo, o ecológico. Claro, porque en el momento en el que estamos, que parece que vamos a un escenario de, de escasez va a haber un reparto ¿vale? y ya hay unas élites muy ecologistas desde el peor de los términos diciendo que bueno que quizás haya que preservar determinados espacios o determinada manera de producir para unas élites y los demás sobran o que se las apañen como quieran ¿no? y eso es una deriva ecologista ¿no? que habría que que habría que debatir y entiendo entonces que, que el melón del ecologismo no se está abriendo. ¿Qué es el ecologismo? Es decir, pongo un ejemplo muy claro. Yo vivo en la vega del Jarama. Los tomates que se cultivan en la vega del Jarama se consumen en la carretera de La Coruña. Mis vecinos comen salchichas. Esa es la realidad del ecologismo en Madrid. No veo a mis vecinos en biocultura no podrían comprar lo que se vende aquí ¿vale? ¿de qué estamos hablando? es decir, estamos hablando de un ecologismo para que se salve una élite o estamos hablando de un ecologismo para que nos salvemos todos y si nos vamos a salvar todos habrá que pensar en el reparto ¿cómo se va a repartir? ¿de qué manera? claro, yo creo que eso no, no se está teniendo en cuenta y está fuera de debate yo propongo aquí que se hable de, de qué entendemos por ecologismo José. Eh, la, la cuestión está en que eso, eso no es abrir un melonar, eso es abrir un bancal enorme. No, yo, eh, la, la cosa está en que eso sería otro debate. Aquí Jorge Risman, eh, Yayo Herrero, Valencia Puleo, eh, eh, hablaban antes de decrecimiento. Eh, tenemos dos armas, el decrecimiento y, y la autosuficiencia. O sea, la, la parte, la no élite, pero eso, estamos hablando de palabras. Eh, lo que tú propones es muy grande para hacer un debate muy importante. Sí. Sí, pero se puede definir en dos palabras. No es de ecologismo, no es de partido. Es interiorizar, interiorizar dentro de ti esos principios y luego desarrollarlos fuera. No está fuera de ti, está dentro de ti. Entonces, son principios super fuertes y profundos de concienciación para poderlos llevar a los demás y de esa forma no violenta entonces no es repartir es ejemplar por lo tanto vas haciendo cadena eso para mí es el ecologismo integridad interioridad que empieza por ti principios fuertes no violentos eh, seguimos andando un... dentro de la guerra solo un pequeño batir cuando hablabais antes de lo de proximidad, de que el producto o sea, de que se de un ecologismo lo más, más ecológico posible, no voy a decir sostenible para que alguien no lo pero bueno, creo que sabemos a lo que hablamos. Pero habéis introducido el concepto de dos cosas, transporte y proximidad. Claro, desde el punto de vista del transporte, pues el producto pierde eficiencia ecológica, pero no es culpa del, ni del agricultor. Eh, ni, ni el distribuidor de semillas o quien fuera, sino que es la forma en que se lleva se, ese producto, se pone al servicio de otras personas para consumirlo. ¿no? Para, entonces, claro, eh, ya se sale. Habría que hablar de ecologismo o de ecología en el transporte, es decir, de medios de transporte lo más ecológico posible, pero no, no de la producción en sí de ese producto. ¿De acuerdo? Y luego, cuando tenemos, de tenemos que avanzar. Sí, y proximidad supongo que tiene que ver, no sé si tiene que ver también, porque al estar más cerca es menos contaminante porque, porque consumen menos eh, combustible. ¿no? O se refiere al hecho de la proximidad por el comercio de barrio también para que los... Eh... Todo y ahora la... Claro, porque son dos cosas distintas que tienen que ver además. vale yo, de, yo quiero introducir algunos términos que, que para mí son claves, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hace unos años estuve a punto de llevar un terreno de mi familia de naranjos, le decía a todo el mundo, tienes que enterarte de cómo hacer con los fitosanitarios. y te fitosanitarios. ¿Y qué serán los fitosanitarios? Si te dices esa palabreja, ¿no? Fitosanitario. Y la palabra sanitario debe ser muy importante. Bueno, los fitosanitarios son agrotóxicos. Agrotóxicos es veneno. Biocidas. Biocidas. Podemos llamarlos. Biocidas, podemos llamarlos agrotóxicos, todo podemos el mundo llamarlo agro. sabe lo que es un homicida? Sí. Un asesino. Sí. Estos son Entonces, biocidas. Hablamos de un herbicida, un molusquicida, un abicida, un fugicida, un acaricida, un parquericida, un platicida. Son matavidas. Y si somos vivos, todo Biocida. eso mata a toda esa cantidad de bichos y, lo, y nos lo, mata. Lo Entonces, propuso... Hay que hablar de biocidas. Cuando nos los desplazan, soy ingeniero. ¿no? Entonces, eh, me han educado en cómo saber alimentaros, bueno, alimentaros, daros comestibles y que os den el diana, la diana del sabor y os puedo engañar perfectamente y os puedo vender el joven del producto y os va a encantar, de forma que cada vez os venda algo más barato, pero una cajita más bonita que os lo venda más caro. Y cómo tomar del pelo al agricultor, creyendo que no tiene idea y que me compre mis productitos, mis potingues, para que se olvide su conocimiento ancestral. Y en esa, en esa historia nos meten y, y, y al final no sabemos ni, ni cómo salir. ¿no? Eh, y yo ya la última cosa de Aire Déjame que le diga no. que gracias porque bioecida es una palabra que acuñó Rachel Carson en La primavera silenciosa, que es un tremendo título, imaginaros, estábamos hablando antes y yo, cuando ella decidió poner a, a su libro La primavera silenciosa. Ahora nos parece muy, muy así pero estaba preconizando que iba a matar todo, no se iba a oír una abeja, ni un señor, ni nada... Bueno, evidentemente está sucediendo. Pues un buen cambio esto de dejar de decir fitosanitario y llamarle biocida, sí. que es quizás el término que debe desutilizarse. Hay otro término que se utiliza eh, que es fertilizante. Eh, los fertilizantes que se ponen en la agricultura y tal, no, no son fertilizantes me dice mi compañera que pare, pero es que, es que esto es importante sí. debemos de decir se de, debe de, de, de, de dejar de utilizar la palabra fertilizante porque en realidad los fertilizantes son sales minerales, ¿qué hacen las sales? las sales salinizan ¿Qué es lo que pasa en los terrenos donde están que se está echando fertilizante, fertilizante, fertilizante? La planta en ese momento vale lo chupa y muy bien por esa planta, pero lo que está ocurriendo con el suelo es que se está desertificando. ¿Por qué? Porque son sales, sales, sales se anidizan. Entonces, mucho cuidado y decir, no, aquí no hay que utilizar fertilizantes, que, se utilizan sales y se desertifican. Quizá nos vamos ya a la última más importante que nos interesa, que estamos todos... Se ha dicho por todas partes, pero hay que poner el énfasis. ¿Crisis, o sea, cambio climático o calentamiento? Calentamiento global. Eh, igual que ella contaba, contaba antes donde Kissinger, os sorprendería saber que eh, se decía calentamiento global por parte de los científicos, ecologistas, por parte de todo el mundo, tenía clarísimo. Estamos hablando de un calentamiento de la vida en el planeta, pero... Eh, los negacionistas del Partido Republicano, de Donald Trump, dijeron ¡Uy! Eso asusta mucho, vamos a sustituirlo por cambio climático, que es más suave. O sea, cuidadito, reivindicamos desde aquí, unidos a todas las plataformas, sobre todo a las científicas, que hablemos con más propiedad, precisamente para ser más conscientes, de calentamiento global. Que es la primera fase del cambio climático porque luego vienen otras fases, es que no va a ser precisamente de calentamiento. Y una cosa muy importante también, es que también se nos ha acostumbrado a hablar de el hombre, porque el hombre está haciendo esto, porque el hombre está haciendo lo otro. No, el hombre no, el ser humano. Entonces, eh, fijaros porque se hablaba de... O hombre, la persona, la madre, como tú dices. O, o, o claro, o, sí, o la el persona. El otro día le preguntaban a Joaquín Araujo, dice... Jolín, el hombre y la tierra. Hoy en día... Eres una vez el hombre, ¿os acordáis de la serie? Pues así ocurre hasta nuestros días en muchos, en muchos papeles, en papeles jurídicos, en papeles científicos, que se habla del hombre. ¿Lo que está haciendo el hombre? No. Estamos haciéndolo los seres humanos. Porque el hombre no incluye a la mujer por mucho que se empeñe. No. Eh, yo también propongo que, bueno, esto viene de nuestro ecofeminismo, sería otra, otro día hablar solamente de esto... Pero yo os propongo que, y yo la primera, porque a mí se me pasa muchas veces, no hablemos de la mujer, hablemos siempre de las mujeres. La mujer, si veis los discursos antiguos, es como algo abstracto que no es real. La mujer, vamos a hablar de la mujer, no, de las mujeres. Vi una pancarta el otro día en la radio, en Radio Nacional, que ponía, que sindical, que ponía, las mujeres tenemos nombre. Dice, no podemos decir la mujer como un ente abstracto que todavía planea por ahí arriba y no ha puesto los pies en, en la tierra. Tenemos que hacer esta, esta pequeña. Ya tenemos que terminar, ¿no? Se acabó. Madre mía, ¿no? Nos matan. Gracias.